Propuestas de teatro muy buenas en la provincia. Amplia cartelera sí, claro. para sí. disfrutar del teatro mendocino. Ya lo tenemos a él, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido a Martín, que cuando ya es... Entra en vivo, sí, entonces, por suma, supuesto. en vivo, no pasa nada. ¿Cómo estamos chicos? ¿Cómo ¿Todo muy bien? Un gusto tenerlos por acá. Igualmente. Bueno, sabemos que están llevando a la par muchas producciones. Muchísimas. Están con mucho trabajo porque no es una sola obra la que vienen a presentarnos los chicos, sino un gran proyecto con, con un abanico de diferentes propuestas. Exactamente, estamos en proyecto 7, que uh -huh. es una propuesta de Buenos Aires. Por el 7. Por ah, el 7. Esta me gustó. Ay, lo puedo eh, parar. Eh, es una propuesta que viene de Buenos Aires, Ajá. que son 7 obras funcionando ah, simultáneamente eh, bajo la misma producción. Es mucho labor. Muchísimo. 7 obras. En como este un momento estamos con 3 eh, en el Tajamar. Sí ahora estrenamos dos en el Teatro Las Sillas. ahí tenemos ah. cinco. Ahí ya tenemos otra, ¿no? cinco. Eh, en en no me da cuenta. En agosto estrenamos la sexta y en Uy. septiembre la séptima. Upa. ¿Cuántos sí. artistas son, Martín, más o menos, sí. en total? En entre total, siete. en Proyecto 7, entre Ajá. artistas, productores, sí. eh, Técnic, maquilladores, todo equipo, técnicos, claro. son 100 personas. Wow, es, es mucho laburo. Muchísimo. Sí, sí. Muy buena movida. Estamos tratando de no morir. <risa> pero, pero ustedes están eh, trabajando puntualmente en esas siete obras o sea... en todas en todas somos, a, somos productores, directores. De, yo de soy director horas. de cinco obras, Ay, es como un montón, dramaturgo. De <risa> cinco cinco obras. Sí, sí, sí. sí, Y producimos las siete. Bien, y puntualmente, ahora cuáles ahora cuál están en cartelera, por ejemplo, en cartelera para... en el Tajamar. Eh, este viernes está Relaciones Circulares a las 21 horas, uh -huh. que es una comedia de Enríos muy buena. Eh, el Restaurant, que es un musical de terror, ¿Sí? en donde uh, bueno, exactamente, decía. además te dan de comer eh, con la y. Te incluida, dan de comer en la obra, te dan nah. incluida con con la entrada, dos empanadas y una copa de vino uh, por persona, eh, así que es una obra que la gente disfruta mucho, sí. eh, se asusta pero eh, se entretiene mucho Ajá. y tenemos a las 22.30, cárcel de mujeres, un drama musical mm. que la rompe me encanta. y ahora el sábado, sí. el sábado estrenamos en el teatro Las Sillas uh -huh. así de simple que acá tenemos una de las actrices muy eh, bien. Eh, bien. bien contanos cuál tu papel bueno mi papel es Clara, pero tres, ah me robaste el nombre una. Mira, claro, okay. fue no Vos, <risa> ah, Qué voz. miedo. No, coincidencia, coincidencia. Pero bueno, lo que tiene buenísimo de así de simple es que es una obra que trata de, de una típica relación de pareja sí. eh, que está por romper ese mm. vínculo. Pero vos tenés la pareja y sus voces que le hablan, que son las otras claras. Oh, Entonces, la como, clara y buena y la clara y Mala, y clara. puede sí. ser. Sí, mm. sí, sí. Entonces, ¿viste ese momento en que decís? Y realmente con el amor basta. Porque a veces claro. no basta, bueno, bueno, no, a veces no, a veces no. hay que coincidir, a veces... Bueno, entonces este enredo que tiene es súper interesante, súper divertida y también te, te identificás porque en un momento todos hemos tenido un diálogo de sabor. Sí, ¿En algún ¿Seguro? momento dijiste lo que dijo Clara o lo que dijo Joaquín? Muy bien No, claro. no, es imperdible Está así bueno claro. porque podés escuchar los pensamientos permanentes de los dos sí, protagonistas claro. Sí, claro Entonces sí, sí. es muy divertido Como los dos angelitos hermano claro, Que te hablan constantemente Y vos respondiendo como tratando de mantener la armonía Claro pasa pero... en la vida <risa> ¿no? No dudas. Me sí. encanta, te estreno entonces Sí, estrenamos es, es una obra de Buenos Aires Ajá, Que hace sí. ocho años Que está en cartelera en Calle Corrientes sin ah, Ininterrumpidamente Muy bien Así que ha sido un éxito total en Buenos Aires y va Se a ser lee. un éxito acá en Mendoza, así que esa Obvio. es a las eh, 20, 30 horas Perfecto. el sábado en el Teatro Las, teatro las Sillas sí. Ahí está toda la info en pantalla, mira, porque sí. seguramente ya hay personas que están planeando su fin de semana, dicen, bueno, me pinto esta propuesta voy rápido, saco mis entradas es en la página Entrada Web, así que vayan anticipándose, guarden su lugarcito está bueno comprar eh, en online para guardarse ese lugar te reservas te reservas, este mano, te reservas claro. tu butaca y después a las 22 horas sí. teatro en el mismo teatro ¿Bien? está Mi Casa, Ajá. que es un thriller de suspenso oh. Acción, la verdad que es como ver Una película en vivo, 14 actores y actrices En escena, Muchos es muchísimo. muchísimo Mira, están todos ahí está sí. eh, eh, La verdad que es una obra que ya estrenamos El año pasado, Ajá. con funciones totalmente Agotadas, un elencazo. Eh, ¿Y por qué es de thriller? ¿De dónde viene ese misterio, ese suspense? Esa obra la escribí yo. Sin spoilear, obviamente. La escribí yo. Son cinco familias Ajá. que habitaron la misma casa uh, durante épocas completamente distintas, desde 1800 hasta la actualidad. El conjuro, me suena. Exactamente. Claro, Entonces, cargadita claro. a ver en escena a las cinco familias en épocas distintas, uh. eh, conviviendo, pero en épocas completamente diferentes, y esa línea temporal que las divides empieza a desdibujar. Entonces empiezan a, a pasar Uy, cosas. Está buenísimo. <risa> La verdad, que es una hora muy entretenida muy de ver. Buena. Eh, la gente, sinceramente, eh, se queda muy impactada de lo que ¿Sí? sucede en escena uh -huh. y también se identifica mucho porque todo lo que pasa en escena en algún momento lo hemos vivido. Y debe ser difícil manejar 14 artistas en escena, sí. sí. elegirlo, es sí. o sea, no, no Coordinar es, nada gente, Coordinar. es Coordinar los ensayos, no, es <risa> tema aparte, no podemos hacer otro capítulo. No. Sí. Chicos, y, y cuando decidieron embarcarse en este proyecto 7, decir vamos a llevar 7 propuestas diferentes, que se les cruzó por la cabeza Primero que nada Segundo ¿hace, ¿Hace cuánto Que vienen trabajando Mirá, esto? Porque el... uno por ahí ve La puesta en escena Pero no piensan En toda la sí. previa En todo lo que trae aparejado no El año pasado eh, bueno. Gabriel García tuvo una reunión Con Gabriel, Gabriel García Que es el productor De Proyecto 7 Buenos Aires Uno ah, de los productores bien. Más importantes de la Argentina eh, Y me propone esto Yo estaba dirigiendo Una obra de él Me propone hacer Proyecto 7 Y yo dije bueno, me encantó. Sinceramente, era una oportunidad muy importante para todos los artistas de acá porque es mucho trabajo para mucha gente. Obviamente, es mucho trabajo. Estamos, en serio, 22 horas al día trabajando en esto. Dormimos dos. Y seguro. Así que, pero sinceramente, es muy gratificante porque tenemos muy buena respuesta del público, mucho mucha gente trabajando y es un. Romper paradigmas acá en la provincia de Mendoza, una uh -huh. forma nueva de trabajar. Eso está buenísimo. Bueno. Así que, sinceramente, ¿Sí? está. Eh, y es, también es, apostar es mucho a trabajar con gente mendocina, Sin con duda. artistas. Por supuesto. El nivel es buenísimo y lo sabemos. Tenemos mucho talento acá en la provincia. Sí, sí. El talento. Está y el bueno. público también está abocado ahora a las obras mendocinas y consume mucho teatro sí, mendocino. Sí. Que eso sí. me parece excelente. Está buenísimo, sí, el, está buenísimo. El público se está yendo mucho a las salas sí. de teatro y está descubriendo uh -huh. que ir al teatro uh -huh. es un plan. Claro. Es un plan de fin de semana que sí. vas al teatro, sí. después salís a comer con amigos uh -huh. Y lo que pasa dentro del teatro no lo vas a vivir en ningún otro lado no. No. Así que yo le digo al público que se anime a ver obras de teatro mendocinas Porque sinceramente no los van a defraudar, tienen eh, niveles de producción que no tienen nada que envidiarle a ninguna obra por que venga de afuera. Por supuesto, sin duda. No. Sin duda, porque sí. por ahí viste que lo que viene afuera lo miramos con otros ojos, sí. con otro cariño y decís ¡Ay, mirá la obra que traen de Buenos Aires! Pero no, acá en Mendoza tenemos de todo para defendernos. Eh, así que bueno, a full, a seguir apoyando las producciones locales. Proyecto 7, eh, los pueden buscar así en las redes sociales para ver Toda Clara la propuesta, grilla. ¿no? Proyecto 7 Mendoza en Instagram, Bien. ahí se pueden enterar de todas las obras. Claro, porque acá y... hemos nombrado dos, pero tienen sí. cinco más. más, mucho más Exactamente. Claro. <risa> vamos a estar, bueno, viernes Teatro Tajamar, sí. sábado Teatro Las Sillas, así Bien. que todos invitados Todo por entrar agua. Entra agua. Mira, ahí tenemos la página para que vayas a seguirnos, no te pierdas ninguna de las funciones, las novedades, sepas el horario, en qué sala te toca, dónde puedes sacar tus entradas y demás. Y bueno, vamos a. Metamos una maratón de teatro y a ver. A mí me fascina, así que sí, vamos a ver todas. Sí, totalmente Estamos todos acá en el canal a nos avisan encantó. y le dan oh, gracias muchas gracias. gracias por gracias. pensar todos acá gracias. mucha mierda gracias.